Parece que Dios envió un nuevo espíritu en el mundo. Se trata de un espíritu de definición. Los injustos se han vuelto cada vez más injustos, los inmundos cada vez más inmundos. El odio hacia Dios y el rechazo del cristianismo se han convertido en la moda del pensamiento moderno. En todas partes hay contradicción, sistematización del mal y antropolatría. La gente se ha vuelto cada vez más implacable y predispuesto a consumir y practicar cada vez más la magia, la brujería y el ocultismo. Lo que hace especial nuestra época actual es sobre todo el espíritu de engaño, que hace que la gente crea fácilmente las mentiras y fábulas. Este espíritu de engaño es, por tanto, una expresión del juicio de Dios, contra los que rechazan a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, Dios les ha enviado un espíritu de error y de engaño para hacerles creer la mentira. De esta manera, estamos hoy asistiendo a la propagación de evangelios falsos, doctrinas carnales que engañan a miles y miles de personas. Sin embargo, Dios también ha enviado siervos fieles para preparar a su pueblo para el cielo Recordándoles intensamente el arrebatamiento inminente de la iglesia. Y esto es también una señal de la última trompeta.